Hola, a nuestra llegada al Intran y por instrucciones del presidente Abinader, iniciamos a trabajar en el área de tránsito, el transporte y la seguridad vial. En materia de tránsito, nos encontramos ahora en el Centro de Control de Tráfico del Distrito y de Gran Santo Domingo, que estuvo apagado por más de dos años. Tenemos el objetivo que en el año 2023 ya nuestras ciudades estén interconectadas y con un sistema de tráfico inteligente. Implementamos Parqueate Bien y en las calles donde entró en ejecución este piloto, el aumento del flujo de tráfico fue de un 43%. Es por esto que Parqueate Bien inicia formalmente en el año 2023 en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, San Pedro, San Cristóbal, Santiago y San Francisco de Macorís. Desde nuestra llegada empezamos a hacer la micro simulación para estudiar e implementar todos los cambios necesarios en nuestro distrito y Gran Santo Domingo, recursos propios, instalamos el primer centro de monitoreo de transporte de carga de la República Dominicana, como lo establece la ley 6317 y a partir del 2 de enero entrará en funcionamiento. Con él podremos monitorear la velocidad de todos estos vehículos pesados, pero también el acceso a los espacios restringidos de los vehículos que no tienen el permiso tenemos el compromiso como entrar de tener en operación en el año 2023 10 corredores de autobuses ya hay 3 en funcionamiento dos licencias entregadas y 5 en proceso el presidente Luis Abinader y nosotros como intran tenemos ese compromiso confíen que el año 2023 va a ser un año de grandes resultados